Buenas, buenas, buenas chicas, para que lo que está fachando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, primero de todo, sorry por estar como dos meses, meses desaparecido de todo el mundo. Es que, bueno, no voy a poner excusas, pero estaba súper liado con el trabajo y no podía dedicarle tiempo a estas redes. Y sí que he ido haciendo directo en Twitch, que debajo voy a tener la descripción, igual que Instagram, que ahora vamos a estar súper activos. Y nada, eh, solo deciros que ahora tengo vacaciones y vamos a hacer muchos vídeos muy entretenidos, y que no os perdáis nada, ¿ok? Eh, me callo un rato, y disfrutad con el vídeo. Hasta ahora. Marzo, somos él. Oh my God. Oh my God. ¡Se viene loco! Oh oh ¡Se viene loco! ¿Qué le pasa? Tiene un retraso. Así es cuando yo salgo de fiesta, gente, yo estoy igual. Cuando salgo de fiesta y vengo a las 8 de la madrugada en casa que hay luz, pues es igual que este chico, pobrecito. Es lo mismo, me pasa lo mismo. Con la puerta, sí. Oh my, la puerta? oh my god. Oh my god. Oh my god. Bueno, este porque oh, es eres no. un normal, pero. <risa> a mí me cuesta porque. Oh, bueno, qué? Voy en. Voy en, en, en sustancias. Hermano, mira, güey. Desaparece. ¡Ah, como aquí bajo? Bueno, de hecho, porque voy a ¿eh? ¿Creíste que lo iba a ser? Sí. Respeta Mira, es que. Toma, es que te lo merece por gilipollas. Es que. Por dar lecciones de que no hay. Toma, toto. Ah, que se le va a la funda. Se le va y le pega. ¡Oh! Oh, no, te pasa que a te a entra como un A ver, cuando ¿tú te dice que me compré las mascarillas No me refiero a estas mascarillas, <risa> mamá Me refiero <risa> a las otras, a las para el coronavirus Yo no quiero estas mascarillas <risa> Estamos, tío, ¡Qué vivo Antes que nada quiero decir que hace poco he estado trabajando Porque el este trabajo tío... que me dedico es, es muy está duro Está guay, tiene vídeos pues buenos, Pues ¿eh? a qué me dedico, pues yo me dedico a respirar No gano bien, mucho, crack. pero me da para sobrevivir Y está hago bien, este es vídeo para decir que yo ando con las piernas. A veces cierro los ojos y no veo. Luego los abro otra vez y veo que ando con las piernas. Yo no soy ni de Malasia ni de Buenasia este es yo bueno. soy del país en el que se anda con las piernas. Si no sabéis andar con las piernas, mirar vídeos en YouTube de cómo se anda con las piernas. Y si, ¿Y si no sabéis, sabéis entrar, entrar en YouTube, YouTube mirar vídeos en YouTube de cómo se Es que estaba regalado, digo. ¿Cómo coger el coronavirus? Coger, coger, coger. Aquí es agarrar. <risa> ¡Oh! Este tiene que ser brutal esto, esto tiene que molar Lo que pasa que Tienes que tener equilibrio Para hacer esto, también te lo digo eh ¿Cómo, cómo va tu cuarentena? <risa> Oye, oh, piscineta al final y todo Hombre, let's go ¡Qué bueno A ver, se te cambian la ropa, ¿no? A ver Sorpréndenos. Sorpréndenos. Hello, do you have a mic? Um, hello. Me ha sorprendido Are you a girl? Yeah No way Hey Hi Thank god it's not November Le está haciendo pasado, pasado por un tío mm. ¡Hola! Oh, no. uh, oh. uh. Pero qué haces? What was that for? I don't know. Uh, uh, um, Michael? Yeah, baby? Mm, come here. Come here. I have something to tell you. Michael, listen. Yes, baby. Um, this whole entire time. I've been a guy this whole entire <laughs> time. <laughs> What? What? What? How can you do something like that? To a person? Esto, oh. I mean, I'm fine with it because you're a guy. Can you still get your snap? Mola. ¿Se ha caído ahí? ¡Oh qué bueno! Escucha todo lo que yo te diga en diminutivo bueno. lo tenés que decir en diminutivo, ¿ok? Auto, autito. Agua, Agüita Vaso, vasito. Mamolpi, mamolpito. Okay. <tose> <laughs> I feel good <laughs> Like I know I would I feel good Hey, hey, hey a hey. la <laughs> hey, hey. like so happy back there And I'm taking you to jail. Hey, Estoy so <laughs> <much> feliz <laughs> me, I got 24 hours away from my wife, man I like <laughs> <laughs> <laughs> Voy a crack Voy a crack Esto en España no pasa No pasa ¡Qué grande. Bueno, acaso el 30 de febrero. ¡Ese el... <risa> regalo! ¿Que febrero tiene 28 días? ¡Eso te significa es que verdad! no me lo ¡Es, ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡No he caído! ¡Hola! ¡Qué tonto! Hey. ¡Hola! ¡Qué tonto, loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ¡No! ¡No! ¡No! ¡F en el chat por la tortilla, chaval! Yo, ¡Se le para la bola, ¡Oye, se le para la peña, loco! Tenemos el mejor baile del mundo. ¡Mira! Eh! So, sostén mi bosca. En plan, yo me pico, loco. No, pero los ruskis bailan bueno, mejor, eh, en plan, cuando empiezan a hacer el chuma chuma chuma, están todos, todos, todos cepados Venga, copyright, venga, claro que sí, claro, no salta copyright, venga chavales <risa> <risa> Llevaba pantalones y el perro no llevaba pantalones, así que no es válido Y es que ni, ni lo voy a mojar, porque es que mira, estoy viendo aquí, que no me, bueno mira, mira así uh, No me ama por el papel. <risa> tal cual Ese soy yo, tal cual chavis. Calvo Calvo Calvo Calvo Calvo, let's go Ahora, un play Calvo No queda papel en el mercado, no Papel, el El, ¿El? ¿El? ¿El? ¿Qué coño le pasa, tío? Porque es un cartón, obviamente. <risa> es verdad, chavales. Es Eso es verdad. Vosotros cuando levantáis por la mañana y tenéis que ir a trabajar, a estudiar, a colegio, a clases, a yo que sé, donde vayáis, donde salgáis ir a por las mañanas. Uh, si, si sois desgraciados como yo. ¿No os pasa a veces que os quedáis empanado con algo? En plan. Hola. ¿Está allí? Sí, está allí. ¿Ah? Está allí. Como muy sin normal. Pues sí, yo a veces tengo... Me pasa. A mí a mí me pasa, gente. A mí, a mí me pasa. Mira. Sobre todo cuando no descansa, ¿verdad? Vale. ¿Piensas? ¿Y ahora? A ver. <risa> está guapo. ¿eh? Lo probamos o qué, gente? ¿Lo con dos, con dos, dos, dos, dos lenguas. Cómo cuando te quedas sin papel. No, el perro no. El perro no. Por favor, el gato tampoco. No. No. No. No te dejan visto. Solo la dejas sin palabras. Esta, chavales, la tenemos que apuntar, profesores. eh. Oh, dice que se impresionó el al 4 parpadea. Vamos a ver si es cierto. <risa> ¿sí? Vamos a ver si es cierto al 4. <risa> los alumnos. <risa> es que, joder. Le hemos hecho esta de la TF4, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo? ¿Lol? Ah, coño, claro Estaba flipando? y Digo, eh, what? ¿Qué barración genética es esta? ¿Sabes? Gente, me pregunta cómo me lavo el pelo te lo traduzco. ¡Quiero que me traduzcas! Al español, I want to see gas Pero, ¿Pero no me lo traduciste ¿Qué es gas?! ¡Gas, mami! Literalmente claro, ¡Gas de ¡Claro! ¿Y qué te tengo que decir? ¿Quiero ver gas? <risa> por ejemplo, por ejemplo, bueno... No, no, no, se ha, se ha partido Yo le digo eso a mi madre y me chulca, ¡Bum! Se la, toma ¡Se la ha tomado bien! ¡Se la ha tomado bien! ¡Ah, mira que es! Ah, primero se ríe, pero luego te da su vuelta Si bien. consigo que digas rojo, entonces haces mi novia? Vale Oye, se se no sale ni pensado, uh -huh. eh Eres mi novia ¿Qué dices? Si me ha dicho rojo ahora si es un lo es, ha jugado un poco sucio ¿sí? no, puede ser ya para tomarse el tiempo para hacer eso ya si eres feo es un buen truco para conquistar a la gente de plan rojo ves? es sucio pero es un truco uy y este? John? John? John? are you john yeah, who sent you anthony what's the password find find your beach all right did he tell you how much yeah me lo he, me lo me lo me lo me lo he, tragado, eh yo ok ya somos volumen, gente, ya somos volumen no, no no, se suicida hombre, para que te traiga la comida ¿qué? ¿en serio? ¿se la guardaba allí? hola Ooh, so Esto es lo que le espera a mi novia. Prepárate, bebé. Cinco centímetros, por favor. Dos centímetros de pura pasión, carajo De pura pasión.